saludos soy rael vanguera y en esta hora les quiero mostrar cómo convertir una imagen o un pdf un pdf en texto entonces vamos a abrir la imagen Mire que es una imagen escaneada y vamos a abrir el pdf bueno es la misma imagen pero convertida convertido en formato pdf y vamos a extraer y vamos a extraer el texto. Entonces, simplemente van a clic en el link que les dejaré en la descripción de este tutorial. Esperan los 5 segundos de publicidad. Luego, dan clic en saltar publicidad. Y les va a quedar una página. La cual se las voy a mostrar enseguida. Entonces, esto es lo que vayan, van a hacer. Esperan los 5 segundos de publicidad. Dan clic en saltar publicidad. Pueden cerrar aquí. Y aquí ya tenemos la página con la que vamos a convertir el archivo, entonces el tamaño máximo es de 15 MB, yo no creo que ustedes tengan un archivo que pese más de 15 megas entonces damos clic aquí, aquí en archivo, vamos a iniciar primero con la imagen, una vez haya cargado vamos a coger aquí el idioma en que nosotros estamos trabajando, en mi caso es español por lo tanto es Spanish, aquí debe estar, aquí está Spanish eh, y vamos a buscar el, el, el, el formato de salida, en este caso lo vamos a dejar en Word no convertirlo de imagen a Word vamos a dar clic en convertir no tardará mucho, aquí ya ha convertido, no obstante ustedes pueden mirar el texto aquí de lo contrario pueden, si quieren pueden descargarlo también, no importa una vez la descarguen, lo tengan en Word, lo pueden ejecutar Y dan habilitar edición y miren, aquí está el texto. Procesos concursales. Entonces, aquí se corre un poquitico, pero no importa, esto lo van arreglando aquí. Y vamos a mirar la imagen. Miren lo que dice aquí, procesos concursales. La razón, inicia diciendo la razón. Y aquí también en el texto. Bueno, es lo mismo, ¿cierto? Ahora vamos a cerrar esto y vamos a hacerlo... Vamos a convertirla de PDF a Word también. Entonces vamos a irnos aquí mismo. Vamos a clic en archivo. Vamos a actualizar la página para que no vayan a pensar que... Bueno, ahí ya está limpia, ¿no? Archivo. Vamos a tomar el de PDF. Eh, cogemos aquí el idioma. Spanish. Y damos clic en convertir y esperamos una vez haya hecho ello también lo vamos a descargar en, en word o lo pueden mirar aquí miren procesos concursales la razón de bueno de considerar bueno es el mismo texto y si lo descargan les va a salir lo mismo el mismo texto que la que nos bueno vamos a descargarlo y vamos a ejecutarlo damos en el clic en edición habilitar edición y miren que es lo mismo el mismo texto que está en la imagen entonces es más en lo miren que estos números automáticamente también los captura si miramos la imagen o el pdf miren que tenemos aquí 320 bueno es para mí es muy es perfecta esta opción para convertir de imagen o de pdf a texto y quería compartirlo con ustedes eh, en el día de hoy entonces eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima si quieren ah, si, si necesitan otro tutorial semejante a este me lo pueden eh, solicitar en la descripción de este vídeo chao